Hola, amigos de este su espacio enfocado TV. Soy Robert González. Como siempre, en algún punto de la geografía nacional e internacional. Ahora me encuentro en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en un importante hotel de esta capital, donde en breves instantes el ministro de Turismo, David Collado, estará presentando los números del mes de julio de este año 2022. Promete que serán números históricos. Se estima que más de mil turistas han visitado la República Dominicana. La recuperación del empleo en el sector turismo sigue en constante crecimiento y los cruceros que siguen aumentando su llegada a nuestro país. ...estos y otros detalles lo vamos a conocer de inmediato... ...de mano del Ministro de Turismo, David Collado... ...el Gabinete de Turismo que le acompaña... ...y todo el sector público y privado... ...para dar a conocer los resultados de este mes de julio... ...aquí en República Dominicana... ...así que de inmediato conectamos con el contenido. ...porque hay que hacer cada vez más esfuerzos... ...por completar esa meta, esa vara alta... ...que va dejando el Ministerio en cada acción que hace... ...vamos a conocer brevemente la llegada de nuestros turistas... Vamos a ver cuántos visitantes no residentes llegaron a nuestro país y vamos a conocer cada detalle, cada cifra y lo más importante. ¿Lograremos hacerlo este mes nuevamente o no? ¿Qué opinan ustedes? Que sí. Hay mucha fe, eso me gusta. Y yo sé que este equipo da para mucho más, pero la bala se ha puesto algo. Aún así este equipo trabaja cada vez para lograr mejores resultados para nuestro país y para seguir siendo, para organismos tan importantes como la Organización Mundial de Turismo, un ejemplo de recuperación de nuestro turismo luego de atravesar situaciones tan apremiantes, tan retadoras como la pandemia y una recesión económica. Vamos a continuación a recibir a la cabeza de este equipo que en cada roadshow show muestra lo mejor de nuestro país vendiendo cada punto turístico como un destino extraordinario señoras y señores vamos a recibir al honorable ministro de turismo, el señor David Collard. Muy buenos días Forma parte del gabinete de turismo. destacar la presencia del señor Víctor Pichardo, director de aeropuerto aeroportuaria, con quien también hemos trabajado de las manos, visitando todos los aeropuertos en las épocas difíciles y mejorando los protocolos sanitarios. Bienvenidos. Nuestros viceministros, el señor Roberto We mm -hmm. mm -hmm. Es una mañana muy especial, porque presentaremos los resultados del mes de julio del año 2022. Y en adición, coincide con que ya casi cumplimos dos años de gestión. Solo faltarían 16 días para cumplir dos años de gestión. Y durante todo este trayecto a lo largo de De la alianza del sector público privado y la alianza de las diferentes instituciones del gabinete de turismo han marcado la diferencia todos los obstáculos las situaciones difíciles que se han estábamos improvisando. El gabinete de turismo estaba trabajando con un plan coordinado entre todas las instituciones y el sector privado. Nadie tenía un protocolo para enfrentar una pandemia, pues el mundo tenía más de 100 años que no había sido afectada. 736.000 extranjeros. Rompimos nuestro propio récord. Pero hoy también les comunico a la República Dominicana que acabamos de tener el mejor mes de julio de la historia del turismo en la República Dominicana. Estamos haciendo historia y se ve reflejado cuando trabaja la Junta de Aviación Civil, el Instituto de Aviación Civil, a zonaores, a aeroportuaria y todos los sectores, la policía, la DNCD, todos los miembros del gabinete de turismo unidos, dejando a un lado los intereses políticos, personales, particulares para poner sobre la mesa el turismo de la República Dominicana. Esto que estamos viendo aquí es el mejor mes de todos los años en la República Dominicana. Y abajo lo vemos. Desde el 2000 al 2022 ha sido el mejor mes de la historia y el segundo mejor mes es de esta administración también en el mes de diciembre. Y quiero pedirle a Jacqueline Mora que venga por aquí para que me acompañe presentando los demás datos de esta presentación, sobre 3.345 empleos directos de unas 6.381 empresas que han recuperado el 100% de los empleos pre-pandemia. De eso se trata. Nos hemos esforzado en al cuerpo, alma, mente y corazón a recuperar el turismo. Y hoy estamos presentando el mejor mes de la historia del turismo en nuestro país. No simplemente el mejor mes de julio. Venimos de tener el mejor mes de abril de la historia, el mejor mes de mayo. El mejor mes de julio de la historia del turismo. Pero hoy presentamos el mejor mes de julio de la historia del turismo, que es a la vez el mejor mes del turismo en toda la historia. Y eso se refleja en los empleos de los dominicanos y las dominicanas. Pues ustedes están llenos, hemos recuperado los empleos y se ve cómo la economía, el 35% según el informe del Banco Central de la recuperación de nuestra economía viene del impulso del turismo. Y así lo han manifestado públicamente el Banco of America, las calificadoras de riesgo, el Standard Poor's y todos los organismos internacionales. A mí me gusta verlo en Cámara Lenta y, y yo creo que hoy es un buen momento para ver casi todas las cosas detenidas en Cámara Lenta. Eso que vemos ahí que es el, la recuperación del empleo que ya superó el mejor mes de julio que eran 172.000 a 173.000. Cuando lo multiplicamos por el efecto multiplicador que calcula la WTC, que se ha calculado por sonadores, estamos hablando de un millón de empleos, ministro, porque esa multiplicación es casi por cinco, es 5. Es 5.5 veces el empleo directo que se genera en otros sectores también. Así es, si algo ha reflejado dentro de todo lo malo que ha entrado la pandemia, lo bueno ha sido que se ha visto el peso real de la industria del turismo en la República Dominicana. Y ha quedado verificado de que el turismo es la principal industria de nuestro país y ha quedado también evidenciado y ratificado como bueno el esfuerzo que hizo el presidente de la República y nosotros en ir a todas las aperturas de hotel. En unos días, en algunos momentos, escuchábamos a algunas personas que decían: ahí vuelve el presidente de la República, la República de Punta Cana, la República de la Romana. ¿Qué hacen tanto allá? y aquí están los resultados así es y, y si nosotros recordamos un poquito de eso que usted contaba y lo vemos hacia atrás en números en marzo el mundo se paralizó y en julio República Dominicana tímidamente comenzó a abrir y ahí, mi hijo, comenzó una historia que fue, como digo yo en Cámara lenta son dos años no son seis meses y comenzó una historia que arrancó muy bien en diciembre del 2020, cuando comenzamos y duplicamos los turistas, casi triplicamos los turistas que encontramos en agosto. Y en el año 2021, con cierre de frontera, con todo lo que vivimos en el año 2021, llegamos casi al medio millón en agosto del 2021. Y eso. de superar desafíos y ha sido un año también, como vamos a ver ahora del mejor año que todos los años anteriores, superando y República Dominicana superando a sus pares en recuperación a todo el área del Caribe, incluyendo México, en términos de la velocidad de recuperación y en el mes de julio, como dice el ministro, el mejor mes de julio de la historia superando mi litro cada vez más Sido un récord a nivel anual. Pero además de eso, ya el mes de julio superamos los 4 millones de no residentes, de turistas en la República Dominicana. Y eso también es otro reto, porque anualmente hemos superado nuestros años anteriores. En los últimos 12 meses, en nuestra administración, ha ingresado al país 6.714.890. Y como bien dice Jacqueline, superamos los meses en un 10% del año 2018, un 24% en el 2019 y un 30% por encima del 2021 si calculamos los mismos meses. En extranjero tuvimos 591.076, 26% por encima de julio 2019, 5% por encima de julio 2018. Los dominicanos, llamados técnicos, que son los pasaportes extranjeros, tenían un 19% por encima de julio del 2019 y un 38% por encima de julio del 2018. Así es. Y. Vemos que nuevamente el aeropuerto de Punta Cana lidera esta llegada. Por el aeropuerto de Punta Cana ingresaron el 55% de todos los extranjeros que llegaron al país, con 418.295, por las Américas 185.486, por el aeropuerto del Cibao 88.136 y por Puerto Plata, que viene recuperándose ya 31.078. Ya Puerto Plata está casi igual que el mejor mes de julio en Puerto Plata, que fue en el año 2017, con 37.632. Asimismo, superando tanto 2018 como 2019, puedo apuntar que tanto Punta Cana como Las Américas también tuvieron su mejor mes de julio de desarrollo. Los países emisores principales para la República Dominicana. En primer lugar los Estados Unidos que llegamos casi a 240 mil americanos, Canadá en segundo lugar, España en tercero, Colombia en cuarto y Puerto Rico en quinto. Es bueno destacar que en el año 2019-2018 de Colombia ingresaron al país unos 17 mil ciudadanos colombianos y en este año fueron 27 mil. Igual España... En el año 2018 y 2019 andaban entre 18.000 y 20.000 españoles y en este año llegaron unos 25.000, que fueron de los países que fortalecieron más el turismo del mes de julio. Si lo vemos por ciudades, Nueva York, Miami, Bogotá, Santiago de Chile y Lima, que hemos visto como América Latina está comenzando también a mejorar su flujo de turismo. E aí cubanos que residen en Estados Unidos y Cuba, 35.000 cubanos en los últimos dos meses con una estadía de 7 días 32 de Estados Unidos y 2.000 que traen desde Cuba cuando traen una abuela, como diría el mundo baja ah, viene el nieto, la nieta, el primo, el sobrino y es así como que lo estamos viendo Lo bueno es destacar que en el mes de enero llegaron a 4.000 cubanos aproximadamente en febrero más o menos la misma cifra en mayo 6.000 y cómo se triplica a 17.000 en el mes de junio Santiago, un 23%. Lo bueno es que con este centro de inteligencia sabemos que de esos 735.000 extranjeros que llegaron en el mes de julio, que rompieron el récord de toda la historia en la República Dominicana en llegada de extranjeros, con el centro de inteligencia sabemos las características. El 25% fue adulto, un 19% vino al turismo de aventura, el 50% vino al turismo familiar y un 10% es. El señor va poblando, pero es un de adulto. Nosotros tenemos lo que se llama operar en familia y eso nos ayuda evidentemente a hacer una mejor estrategia. Aquí viene la clasificación de los tipos de hoteles que se crean. El 64% se crean en un hotel tradicional y 10% en un hotel útil. Sin embargo, eso cambia por destino. Estuvimos la semana pasada en Pensilvania y vemos que un 40% de los que ven El nivel de satisfacción es alta en los restaurantes, el nivel de satisfacción de los turistas es el 74%, la plaza un 64%, seguridad un 68%, los aeropuertos un 68%, los hoteles un 79%, el transporte un 66%. Lo importante es la pregunta que se le hace, ¿volvería a la República Dominicana el 90% de los turistas dice que sí? y lo importante es que el 83% de esos turistas se han convertido en promotores de nuestro país. Hace poquito, el Ministerio lanzó el distintivo de Calidad, Cualitud, y parte de esa estrategia nace de ahí. Nace desde medir la satisfacción y saber que ya tenemos que comenzar a comparar con el y podemos ver que el resultado del turismo hizo que ingresaran al país 931 millones de dólares. Así es, 931 millones de dólares de los cuales casi 800 es producto del turismo extranjero y casi 150 es producto del turismo dominicano. Algo importantísimo destacado por la agencia calificadora de riesgo por el Fondo Monetario Internacional por el mismo Banco Central e importante para la estabilidad cambiaria que okay. 1.700 y 1.300 vuelos que ingresaban en el año 2020, la ocupación era del 48%, ahora estamos hablando de 5.250 vuelos. donde con una ocupación de 60, menos de la migración extranjera, más de la mitad sudamericana, sacando de relucir la importancia por destinos del de turismo local. Romana Valladírez se ha mantenido que diría, en los últimos seis meses la ocupación hotelera con más de un 85%, aquí está el presidente de Hace ahora que tiene pequeños intereses por ahí, que se sonríen nada más. Continuamos. Continuamos. En el caso el de impacto de estos hoteles porque el cambio los, vale la pena destacar el tema de las cadenas de valor y aquí vemos los temas de la cadena de valor del sector nosotros aquí medimos porque el sector paga el tenis, porque el sector hace compra y paga, porque el sector paga otro impuesto, además de las ventas locales que realizan a los que como se mide siempre, acabamos de anunciar que tenemos el mejor mes del turismo de la historia, con 735 mil, pero ahora también estamos anunciando que en la parte del crucero tenemos el mejor mes del turismo en el país, superando un 18% a julio del 2019. 89.490 cruceristas, 35.754 tripulantes que pasan a ser también turistas. Porque consumen, bajan también 24 cruceros, 13 frentes y 11 líneas de cruceros. Hay la importancia de las obras y de las iniciativas que se hacen en cada uno de los destinos por parte del Ministerio de la República Dominicana, porque sobre todo estos turistas lo que vienen es que a disfrutar del destino. Así que esa intención, esa recuperación de frente marítimo, esa inversión de la localización del destino, es claramente parte de una estrategia que va de la mano. Ou del de año completo, donde desde inicio de año estamos pronosticando que al país llegarán más de 7 millones de no residentes, que sería el récord, ya que la República Dominicana nunca ha pasado de los 6.5 millones. Estos números se reafirman como el mes de julio de manera contundente. En el primer trimestre tuvimos un 91%, en el segundo trimestre 105% de crecimiento con relación al 2019. En el tercer estamos promediando 127 con relación al 2019 y en el último cuatrimestre 132%. Esto es bueno decir que es medido por un sistema internacional que se llama Football que son con reservaciones hechas a la fecha de hoy comparativo con el año 2019. Por lo cual el turismo de nuestro país está recuperado y no simplemente recuperado, sino que ya ha sobrepasado los niveles y las estadísticas del año 2018 y 2019 y lo ha superado en extranjeros en divisas en estadías promedio no hay nada más importante que esas estadías promedio lo que gasta el turista, lo ha superado en el empleo lo ha superado en todo ministro y lo más importante es que si todo sigue como va y la estrategia sigue realizando las proyecciones pueden inclusive superar los siete de turistas para mí y coordinador del gabinete de turismo el cual lo preside el presidente de la república es un gran honor siento la satisfacción del deber cumplido hemos trabajado durante dos años con transparencia, con dedicación y por amor al país tenemos ahorros por más de 7 mil millones de pesos en la promoción internacional hemos eficientizado el gasto hemos entregado todo lo que ha estado a nuestro alcance para recuperar el turismo. Y hoy presentamos una cifra recta. Es en el verano el mejor mes del turismo de la historia de la provincia. Tenemos una historia de éxito que demuestra qué sucede cuando los dominicanos nos unimos y dejamos a un lado los intereses políticos, partidarios, personales y empresariales y ponemos sobre la mesa un interés en común. Y ese interés es la recuperación del turismo. Hoy puedo decir aquí, como ministro de turismo, que me siento satisfecho de la labor que hemos realizado en el Ministerio del Turismo. Y como coordinador del gabinete, me siento satisfecho de todas las articulaciones que hemos podido hacer con las diferentes instituciones. Y quiero pedir un aplauso, un agradecimiento a todos. que para mí ha sido un honor servirle como ministro del y hacerlo con transparencia, con amor, sin probar, sin pedir nada a cambio a ninguno de los hoteles, a ninguno de los complejos hoteleros. y pensando siempre en la gente, en el dominicano, en los empleos, porque la realidad es que muchas veces los economistas dan cifras y el pueblo dice no se siente. Nosotros damos cifras y los hoteles están llenos, nosotros damos cifras y los empleos se han nosotros damos cifras y las líneas de aérea están abarrotadas los vuelos. Que hay una lucha desde la Junta de Aviación Civil, desde el IDAT y Aeroportuaria y el mismo presidente de la República de conseguir mejores condiciones para tener vuelos más económicos para los turistas y para los dominicanos. Así que, en fin, quiero darle las gracias al equipo del Ministerio de Turismo que está aquí presente por su ardua labor. Sin ustedes no hubiera sido posible completar dos años y ser un orgullo mundial, porque ser número uno en el mundo en cualquier cosa es importante, pero ser número uno en el mundo en la recuperación del turismo no tiene que eliminar el orgullo. A todos los dominicanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al honorable ministro David Collado. Asimismo agradecemos a la viceministra técnica la señora Jacqueline Mura. Yo creo que la presentación de estos resultados es histórico, tal como mencionaba el ministro y la viceministra. Yo quisiera que esta audiencia corresponda con un fuerte estentoso aplauso a esta cifra que Amigos de este espacio enfocado ya escucharon ustedes la presentación de los resultados en este día de hoy del mes de julio por el ministro del turismo David Collado y el gabinete de turismo que le acompañaba. Señores, nuevamente República Dominicana coloca récord un mes histórico, un julio de recuperación total y de crecimiento para el turismo en República Dominicana. Nosotros como siempre que este espacio enfocado dándole cobertura a todo el acontecer nacional e internacional y las actividades que en el día de hoy estuvo llevando. Nos encontramos con ustedes nuevamente en este su espacio Enfocado TV. Siempre pedirle a ustedes por favor suscribirse a, esto, a nuestro canal de YouTube Enfocado TV. Colóquenle la campanita para que reciban las notificaciones y podamos ustedes y nosotros poder seguir cada día totalmente enfocado. Así que nos vemos en otra entrega más de este su espacio Enfocado.